Pues antes que nada quisiera agradecer a la comunidad de Data por la invitación a grabar este video espero que sea de mucho, mucho beneficio para todos tratemos de tomar unos momentos para precisamente desarrollar esa motivación de que lo que, lo que podamos aprender de este video sea una causa auténtica para la transformación, no solo un video más que vimos, como cuando ves un video, lees un libro, tomas un curso, pero a veces realmente no, no logramos interiorizar y debido a ello transformar nuestras vidas. Entonces desarrollemos la motivación de que realmente podamos transformar nuestra vida y también el poder practicar correctamente al momento de morir para tener una transición pacífica, armoniosa y también para ayudar e inspirar a otros a que si sí lo puedan hacer y ser una causa para el bienestar de todos los seres en este mundo. Es el tema que vamos a ver en esta sesión es relacionado a los elementos que necesitamos para poder tener mayor seguridad de tener una vida, por supuesto, una vida tranquila y una muerte en paz también obviamente sería un poco extraño pensar que podemos tener una, vida tran una muerte tranquila si no tenemos una vida eh, que nos conduzca a ello pero muchas veces tenemos que identificar si no tendrían que haber algunos otros factores necesarios para tener una muerte en paz también, más allá de tener una vida tranquila. Y es muy importante, entre más puertas cerremos para la posibilidad de una vida y una muerte intranquilas, pues mayor seguridad vamos a tener de poder vivir y morir en paz, ¿no es cierto? Entonces de eso se trata esta sesión, de identificar qué elementos necesitamos. Y aunque pareciera lógico que si tenemos una vida tranquila, ...es suficiente para tener una muerte en paz... ...la lógica parece decir eso, no es cierto... ...la lógica dice, bueno, si pues tienes una vida tranquila... ...pues vas a morir en paz, ¿por qué no morirías en paz? Pero les voy a poner dos ejemplos de por qué no necesariamente... ...y la buena noticia es que hay técnicas para que ese no necesariamente... ...se pueda, se pueda hacer algo al respecto, ¿ok? Una es, díganme ustedes o piensen las personas que están viendo el video... Por el hecho de ser una buena persona quiere decir que incluso, incluso vas a tener una vida tranquila por ser una buena persona en el sentido a lo mejor que no estés lastimando a otros, por ejemplo, que no te metas con nadie o una vida tranquila y sobre todo una muerte en paz por el simple hecho de ser una buena persona, no necesariamente, ¿verdad? Por ejemplo... Puede ser que seas una buena persona en el sentido pues, de que no estás lastimando a alguien, de que no estás robando, no estás engañando a los demás, no estás matando, pero si no has trabajado con ciertos apegos y miedos muy específicos, sobre todo que se pueden presentar al momento de la muerte, eso no necesariamente te va a a llevar a trascender en paz, ¿no es cierto?, puede que seas una buena persona, pero por lo mismo de ser una buena persona y del cariño que sientes hacia otros, a lo mejor se ha creado también un vínculo de apego a tus seres queridos, y entonces no los, no los quieres soltar, no te quieres dejar ir, porque quieres estar con ellos, porque quieres estar acompañado, y puedes morir perturbado, aún siendo una buena persona, ¿no es cierto?, o puedes ser una buena persona y tener aferramiento a los bienes materiales, por supuesto, puedes ser una buena persona, pero no querer desprenderte de tus bienes materiales, ¿verdad? Entonces, pues de hecho, eso lo estuvimos trabajando en otra sesión, ¿verdad? Tenemos un video que habla de cómo entrenarnos para poder eh, trabajar con esos apegos y con esas circunstancias alrededor de los bienes materiales y de, y de los seres, no solo los seres queridos, sino a veces resentimientos o culpas relacionados a nuestras relaciones con los demás, incluso... ...con los animalitos también... ...entonces... ...aunque la lógica parece indicar... Que si, tiene, ...que si eres una buena persona... ...vas a morir en paz... ...hay otra lógica que dice que... ...no necesariamente, ¿verdad?... ...necesitas trabajar con muchos aspectos... ...de apegos y de miedos... ...de, de esta vida... En el caso de las personas o otros seres y los bienes materiales que aunque seas una buena persona pueden manifestarse al momento de la muerte y causarte angustia y que sin duda te causan angustia también en tu vida diaria, ¿verdad? Eh, y además de eso, aspectos del propio momento de la muerte que a lo mejor ni siquiera has observado. ¿Sí? ciertos tipos de ansias o aferramientos en el momento de morir que a lo mejor uno no ha identificado entonces te tienes que entrenar específicamente para circunstancias que se puedan eh, presentar al momento de la muerte como para poder asegurar que tengas más tranquilidad les voy a dar otro ejemplo si nosotros tenemos un día tranquilo ¿sí? te levantas en la mañana, y haces tu meditación, sales a la calle ...sin lastimar a otros y meterte con los demás... ...incluso suceden algunas circunstancias... ...en el trabajo o en la calle que puedes sobrellevar... ...y ya terminas tu día... ...y justo antes de que te vayas a dormir... ...minutos antes de que te vayas a dormir... ...suena el teléfono o un mensaje en el celular... ...y te dan una noticia terrible... ...una noticia muy fuerte... ...en ese momento tu mente va a permanecer tranquila, o muy probablemente se va a perturbar, muy probablemente se va a perturbar, y si te fueras a dormir minutos después, te vas a ir a dormir tranquilo o perturbado, perturbado, ¿Mm? aunque hayas estado 18 horas tranquilo, y nada más 10 minutos perturbado, como esos 10 minutos fueron al final del día, entonces terminas tu día perturbado, ¿no es cierto?, entonces es lo mismo si tú tienes una vida tranquila una vida tranquila pero no has trabajado con aspectos específicos de apegos y miedos a bienes materiales, a personas y demás y sobre todo experiencias que se pueden manifestar al momento de morir, pueden surgir ciertos miedos, ansias o aferramientos que hacen que aunque hayas tenido una vida tranquila mueras perturbado y tú puedes decir que injusto no, no es injusto, ya les puse un ejemplo puedes tener un día tranquilo pero si al final tu mente se perturba por alguna noticia pues te vas a dormir intranquilo ¿y cómo vas a soñar? intranquilo ¿y cómo te despiertas? desgastado ¿no es cierto? entonces por eso es muy importante entrenarnos en la vida diaria que es la base principal pero también entrenarnos en técnicas específicas para el momento de la muerte y normalmente hay podemos decir dos formas en las que morimos yo sé que hay un programa que se llama mil maneras de morir pero esas mil esas mil o miles millones de formas de morir se pueden condensar en dos tipos ¿sí? por un lado eh, lo que tiene que ver con una muerte más gradual eh, puede ser en el proceso natural de la vejez que simplemente ya no puede sostener tu cuerpo y pues muchas personas mueren sin ninguna enfermedad particular o simplemente pues ya en la vejez puede ser alguna enfermedad ¿sí? más o menos prolongada incluso podría ser el caso de algunos accidentes pero que no causan una muerte repentina sino que pues todavía alcanza a llegar al hospital y a lo mejor permaneces un tiempo ahí este, un tiempo puede ser a lo mejor un día, unas horas, pero finalmente es una muerte más o menos gradual ¿sí? a diferencia de la muerte repentina, que es un accidente donde en ese momento se desprende la conciencia ¿verdad? como un accidente automovilístico, aéreo <coughs> o pues, por arma de fuego, por ejemplo, en el que es repentino ¿sí? a lo mejor un paro cardíaco, ¿sí? un paro cardíaco en el que es repentino eh, u otro tipo de paros como paros pulmonares en los que puede ser totalmente repentino que la persona se ve en un instante ¿ok? entonces normalmente son dos maneras en las que te puedes ir de una forma más gradual en el que a lo mejor estás consciente incluso de que te estás muriendo o, o podrías estar consciente de que te estás muriendo y las otras son que llegan de un momento y ni siquiera te da tiempo de reaccionar ¿verdad? entonces esas es, son como las dos formas que tenemos que identificar y nos tenemos que entrenar en ambas. ¿sí? Entonces si nos entrenamos en nuestra vida diaria, sí de tener una vida más tranquila y de trabajar con los apegos, con los miedos y al mismo tiempo con estas dos maneras de morir, de una u otra manera estamos cerrando las posibilidades eh, en gran medida para tener una muerte perturbada. Pero si no nos entrenamos en una de estas, entonces puede ser que aunque seas una buena persona estén sucediendo cosas al momento de la muerte que te lleven a la intranquilidad ¿sí? entonces es muy importante esto y vamos a hablar un poquito de la primera eh, la primera que es la base que es entrenarnos en esta vida tiene que ver básicamente, básicamente con crear una práctica diaria que nos permita estar eh, llevando nuestro día a día de una forma virtuosa e incluso las dificultades que encontremos poderlas transformar y los errores que cometamos purificar ese mismo en ese mismo momento de preferencia y si no ese mismo día, entonces quiero compartirles una, una forma de entender esto que llamo eh, el cultivo del jardín interior entonces vamos a primero poner el ejemplo y luego ver qué significa el cultivo del jardín interior yo creo que si cultivamos este jardín interior todos los días podemos decir que realmente lo que respecta a esta primera parte que es nuestra vida diaria y que es la base de una vida y una muerte tranquilas eh, vamos a avanzar mucho mucho en eso entonces qué necesitamos para convertir un terreno baldío en un hermoso jardín si, si alguien nos hereda un terreno baldío y lo queremos convertir en un jardín zen o en un huerto urbano o en un jardín lleno de árboles frutales básicamente hay cuatro cosas que tenemos que hacer para lograrlo cuatro cosas, nada más cuatro una es quitar toda la hierba mala ¿verdad? Toda la maleza, toda la hierba mala, todas las piedras o desniveles que estén, eh, digamos, afectando o que pudieran afectar el cultivo y crecimiento, pues, de los árboles que nosotros queremos, ¿verdad? Entonces, lo primero es limpiar el terreno, ¿no es cierto? Limpiar el terreno. ¿Mm? Punto número dos. Necesitamos impedir que vuelvan a crecer todas esas hierbas ponzoñosas o esa maleza, ¿verdad? Porque si tú vas y limpias el terreno y después lo dejas así, pues cuando regreses, pues ya va a haber crecido todo, ¿verdad? Y pues haberlo limpiado realmente no sirvió de, de mucho. Entonces, punto número uno, necesitas limpiar el terreno. Punto número dos, necesitas impedir que vuelva a crecer toda la maleza. ¿Sí? Punto número tres... ¿sí? como el terreno está limpio y estás impidiendo que crezca toda esa maleza que afecta al, al desarrollo de lo que tú quieres cultivar, pues entonces es, ya que está eso preparado, sembrar las semillas de los árboles o plantas que quieras que estén en el jardín, ¿verdad? Y eso es una cuestión a lo mejor demasiado obvia, pero a veces estar consciente de lo obvio es importante, ¿verdad? Si quieres... Árboles de manzanas, ni se te ocurra sembrar semillas de pera o de durazno o de chiles habaneros, ¿verdad? Tienes que sembrar las semillas de los árboles que quieres. Sé que esto es obvio, pero después vamos a ver por qué es importante estar consciente de lo obvio. Sembrar las semillas de los árboles o de los frutos específicos que quieres obtener, y punto número cuatro, pues cuidarlos, ¿verdad? Si nada más siembras, pones semillas y no los riegas, no los abonas, no los fertilizas, no los cuidas, pues tampoco van a crecer, ¿sí? Entonces, limpiar el terreno, impedir que vuelvan a crecer eh, plantas soñosas o hierba mala, sembrar las semillas de lo que quieres eh, obtener y cuidarlas. Si nosotros hacemos esas cuatro cosas, podemos convertir un terreno baldío en un hermoso jardín, ¿no es cierto? Pues bueno, si nosotros hacemos eso mismo todos los días, todos los días con nuestro jardín interior, que es nuestra propia mente, nuestro, nuestra, nuestro continuo mental o nuestro corazón, como lo quieran ver, podemos tener un día espiritualmente muy bien llevado, que nos va a permitir ir eh, avanzando y no retrocediendo en, en, nuestro, en nuestro camino lo primero que tenemos que hacer o lo que tenemos que hacer en el día, durante el día no lo primero de, lo, en el sentido de secuencia ¿okay? pero lo que tenemos que hacer es el purificar las negatividades que hemos llevado a cabo ¿Mm? ahorita voy a explicar un poquito acerca de eso es decir, tenemos que desarrollar un método para todos esos errores que hemos cometido en esta vida y obviamente para aquellos que creen en vidas pasadas pues en vidas pasadas también, irlos purificando porque de otra manera es como querer cultivar eh, semillas de árboles frutales en un terreno baldío donde está lleno de maleza y lleno de plantas ponzoñosas y enredaderas a veces queremos cultivar causas del bienestar pero tenemos tantas causas para el sufrimiento y tantas cuestiones hay alrededor que muchas veces sí crecen estas pero también están mucha de esta otra maleza y, y por eso es difícil realmente que las experiencias de felicidad se puedan experimentar cuando hay tantas causas de sufrimiento que uno mismo ha cultivado no es cierto entonces tenemos que limpiar ese terreno que es el proceso de purificación ahorita voy a hablar un poquito más acerca de eso Después, eh, pues impedir que... así como impedimos que vuelvan a crecer esa, esa hierba mala o esa maleza, pues dejar de cultivar acciones negativas. Es decir, no solamente tratar de purificar, como por ejemplo, arrepentirnos, por poner un ejemplo ahorita. No solo arrepentirnos de nuestras acciones negativas, sino dejarlas de hacer, ¿verdad? No, qué absurdo sería... Que te robes algo y te arrepientas de habértelo robado, pero el día de mañana te vuelvas a robar otra cosa, no tiene ningún sentido. O que mates a lo mejor a algún animalito y te arrepientas de haberlo matado, pero pues al otro día matas a otro animalito, ¿no es cierto? Entonces, no solo es arrepentirnos de las acciones que hemos llevado a cabo y purificarlas en ese sentido, sino dejar de cultivarlas, dejar de a un lado esas acciones negativas como matar, robar, mentir, engañar, insultar que son impulsadas obviamente y por tanto también eliminar o tratar de apaciguar eh, las aflicciones mentales como el resentimiento, el odio, el apego, la avaricia, los celos y demás no que de un día lo vayamos a lograr, ¿verdad? de un día para otro lo vayamos a hacer pero cuando menos sinceramente estar observando nuestra mente y nuestra conducta física y verbal para que cada vez vayamos lastimando menos a otros, cada vez cometiendo menos errores que causen sufrimiento en los demás y en nosotros mismos. Entonces, esos son los dos aspectos primordiales para que el terreno realmente esté también más eh, nivelado y adecuado para el cultivo de buenas cualidades. Entonces, purificar las negatividades que hemos acumulado y no acumular nuevas negatividades, ¿verdad? Tres acumular virtudes ¿sí? virtudes o valores humanos, como le quieran llamar es decir, sembrar las semillas de lo que quieres obtener, ¿verdad? es increíble o es imposible pensar que quieras obtener eh, felicidad y bienestar que quieras una vida tranquila de liberación de de mayor paz y tranquilidad, pero pues tengamos apego, resentimiento, celos, codicia, avaricia, orgullo, deseo de venganza, no es cierto, y que de una u otra manera insultemos a otros, que nuestro lenguaje corporal sea agresivo, que lleguemos a ser irrespetuosos con otros, a sacar provecho de los demás, ah, pero quiero una vida tranquila, o sea, quiero árboles, eh frutales. Oye, ¿qué estás sembrando? Chiles serranos. Caray. ¿Y cómo se te ocurre que de, los, de sembrar semillas de chiles serranos vas a tener árboles frutales? No sé, pues a ver qué pasa, ¿no? No se puede. Entonces no se puede estar teniendo una mente contaminada y querer paz y tranquilidad. Por eso dije, a veces observar lo obvio es importante. Porque es obvio que si estamos teniendo eh, aflicciones mentales y todo tipo de actitudes que son causa de sufrimiento, esperar que vamos a tener paz y tranquilidad es tan absurdo, tan absurdo, como estar sembrando semillas de chiles y querer tener árboles frutales. ¿No es cierto? entonces Tienes que sembrar las semillas de lo que quieres obtener, quieres una vida tranquila, entonces tienes que poner las semillas de amor, de compasión, de generosidad, de ética, de tolerancia, de concentración, de sabiduría y ser respetuoso con otros, ser amable, proteger la vida de los demás, no insultar a otros, sino por el contrario, tratar de... Eh, no tener conflictos con otros y cuando sucedan, tratar de solucionarlos si externamente no se pueden solucionar porque no siempre se pueden solucionar externamente cuando menos internamente no tener resentimiento o odio hacia otros, entonces eso va creando las circunstancias para tener una vida más tranquila ¿verdad? y por último cuidarlas, cuidar esas semillas, ¿qué significa cuidar esas semillas? hay dos formas de cuidar esas semillas ¿eh? el regocijo y la dedicación o sea, no, no dos como escoger una u otra ¿no? sino hay dos aspectos que tenemos que adoptar para cuidar esas semillas que es regocijo y dedicación regocijo significa alegrarte de las acciones positivas que has llevado a cabo ¿por qué? no como una causa para desarrollar arrogancia no para desarrollar orgullo, decir, ¡ay, voy a hacer un recuento de las acciones positivas que hice! ¡Ayudé a una persona, soy maravilloso! Eh, a, ¡Ayudé a, un, a, a otra señora ya grande a darle lugar o, o ayudarla a cruzar la calle! ¡Soy tan bueno! No, no, no, no es en ese sentido. Lo que pasa es que nuestro cerebro... Eh, difícilmente va a querer seguir haciendo algo si no lo, no lo reconoce como positivo es como si a mí me dan a tomar un té ¿sí? me dan a tomar un té y me dicen es buenísimo ¿sí? me dicen es muy muy bueno para la salud ¿sí? para el sistema inmunológico pues si realmente yo no lo creo ¿sí? pues me lo tomo una vez, me regalaron toda una caja pues me lo tomo un día, me lo tomo al otro día pero qué hacemos normalmente ya al tercer día ya honestamente te lo dejas de tomar ¿por qué? porque tú mismo no has visto los beneficios entonces si tú entendieras los beneficios de tomarte ese té pues realmente no lo dejarías ¿verdad? entonces de la misma manera al tú misma o tú mismo decirte eso que hice es bueno eso que hice es importante <coughs> eso que, que hice ayuda a crear un mundo mejor me ayuda a mí mismo a desarrollar causas para mi propia felicidad y para ayudar más a otros entonces te estás repitiendo eso para que el cerebro entienda que esa es la línea de trabajo por eso el regocijo ayuda en la transformación interior ¿sí? no nada más para que digas qué bueno soy sino para acostumbrarte a ver lo positivo como positivo y entonces hacerlo ¿no es cierto? y el segundo aspecto que es la dedicación significa en breve el, el que al dedicar esa pequeña incluso esa pequeña acción para un fin muy elevado la puedes llevar a un nivel mucho más amplio, más profundo de lo que externamente pudo haber sido ¿me explico? es decir a lo mejor vas pasando por la calle y ves una persona que está pidiendo algo y te recuerdas que traes una manzana en tu mochila pues, ah pues, te voy a regalar la manzana entonces le regalas la manzana ¿Sí? pues bueno, ya le regalé la manzana y se acabó y uno a veces puede pensar que si le da más vueltas al asunto ya lo estás convirtiendo en egocentrismo ¿no? porque no, ya di y ya di pero no necesariamente al contrario ¿sí? hay formas en las que la mente puede transformar esa pequeña actividad de haber dado una fruta en una intención muchísimo más amplia que incluso traiga más beneficios a ti e incluso a la propia persona y a muchos otros seres ¿cómo? por ejemplo puedes pensar que a través de este acto de haberle dado un alimento a esta persona pueda siempre cuidarlo siempre ¿sí? siempre cuidar por esta persona no solamente de sus necesidades eh, de alimentación sino de cualquier otra necesidad sobre todo de sus necesidades espirituales que yo pueda darle a esta persona el alimento de la espiritualidad ¿sí? y según la filosofía, creencia de cada uno, la forma de ver la vida, lo puedes pensar ¿sí? como budista puedes pensar, que entonces me pueda convertir lo antes posible en un ser iluminado, en un Buda para darle a esta persona eh, el alimento de la espiritualidad, y no solamente a esta persona sino igualmente a todos los infinitos seres, que a través de este acto pueda yo tener las condiciones para convertirme en un Buda lo antes posible de tal manera que pueda otorgar a todos los innumerables seres el alimento de la sagrada enseñanza espiritual ¿no es cierto? o una persona católica podría pensar que luego luego las personas católicas se les olvida que la santidad es una aspiración o sea la santidad no es de que ay qué bueno que San Francisco así se hizo santo qué bueno que Santa Teresa se hizo santa no o sea la santidad es algo a lo que se aspira no de que wow me van a poner en un nicho qué increíble en qué iglesia voy a estar y la gente me va a venerar no no va por ahí es aspirar a la santidad significa aspirar a tener ese desarrollo espiritual que te permita beneficiar de una forma mucho más amplia y profunda a los demás entonces una persona católica incluso puede pensar que a través de otorgar este alimento pueda alcanzar el estado de santidad de tal manera que pueda dar el alimento espiritual a todos mis hermanos y hermanas ¿no es cierto? Entonces y así mismo según la creencia de cada uno y si no tenemos una tradición espiritual simplemente en esta misma vida que pueda yo otorgar el alimento de los valores humanos, de una inspiración, de ser un ejemplo de paz, de armonía y de, de, de valores, de virtudes en todos los seres que crucen mi camino. ¿No es cierto? Entonces, esa dedicación hace mucho más amplio y profundo ese acto. Entonces, eso es algo que si nosotros integramos en nuestro día a día, puede hacer nuestra vida muy significativa. ¿Sí? Y ahorita quiero explicar de manera breve para explicar también el tema de cómo entrenarnos en la vida en nuestra vida para una muerte gradual o repentina eh, cómo podemos comenzar nuestro día y terminarlo al despertarnos lo primero que podemos pensar es eh, como nosotros lo queramos expresar, pero la idea es expresar lo increíble eh, afortunados que somos lo gran, eh, la gran fortuna, lo muy afortunados que somos de estar despiertos otra vez y no solo estar despiertos sino estar despiertos con todas las causas y condiciones para el camino espiritual o para la transformación interior como ustedes lo quieran llamar desafortunadamente no todas las personas o todos los seres cuando despiertan tienen esa posibilidad no es cierto por diferentes razones entonces al despertar reconocer que tenemos esta maravillosa oportunidad para crecer y apoyar a crear un mundo mejor es incre que es increíblemente difícil de obtener y que es muy muy muy valioso eh, puede ser el primer pensamiento del día como decir, wow, de verdad es un milagro haber despertado y estar aquí ¿Sí? y eh, a partir de ahí, ya sé que lo hacemos en ese momento precisamente eh, o un poquito después pero en la mañana tiene que estar integrado lo que se llaman las tres raíces de la muerte a esta, a esta reflexión es decir, tengo esta Increíble oportunidad, muy difícil de encontrar y significativa que pueda hacer mi vida, eh, o sea que mi vida tenga esencia, tenga beneficio real para mí y para otros, pero esa oportunidad la voy a perder, porque mi muerte es definitiva, o sea tarde o temprano voy a morir y por tanto esta oportunidad que tengo para ser mejor y para crecer la voy a perder que es mi muerte es definitiva dos, la puedo perder hoy porque el momento de mi muerte es incierto esa es la segunda raíz el momento de mi muerte es incierto es decir, técnicamente puede, ser, puede que sea el último día para desarrollar amor, compasión, generosidad, ética, tolerancia para el tratar de resolver conflictos pedir perdón, perdonar, decirle a mi familia lo mucho que los amo, agradecer a mis padres porque me hayan dado la vida, tantas cosas, puede literal ser el último día para eso, ¿Mm? entonces, ¿por qué? porque mi muerte, el momento de mi muerte es incierto, y tres, al momento de morir, solo mi práctica me va a poder ayudar, ¿Mm? todos los bienes materiales que haya acumulado, no me van a ayudar, a lo mejor hasta pueden terminar, siendo una causa de perturbación, ¿no es cierto? Mis amigos y familiares tampoco me van a poder ayudar si yo no pongo de mi parte, claro, te pueden dar un consejo y ayudarte en ese sentido, pero si yo no pongo de mi parte, nadie me va a poder ayudar, ¿no es cierto? Mi propio cuerpo físico tampoco, por más que voy al gimnasio y por tanto que lo cuido y le pongo cremas y le pongo esto y le pongo aquello... No estoy diciendo que esté bien cuidar la apariencia, no, no estoy diciendo que eso, que cuidar la apariencia esté mal, pero tanto énfasis, tanta a veces, tiempo, dinero y esfuerzo gastado en eso, y al final del día ni siquiera puede ser una causa de paz interior en esta vida y al momento de morir tampoco. ¿eh? Esos son, esos son los tres que normalmente se expresan en los textos clásicos. Ni los bienes materiales, ni amigos y familiares, ni mi propio cuerpo me va a poder ayudar. Pero claro que podríamos incluir muchos más. Ni mi estatus socioeconómico me va a ayudar, ni el poder que yo pueda tener me va a ayudar, ni mi gran puesto en empresa me va a ayudar, ni mis likes en Facebook me van a ayudar, ni las vistas en YouTube me van a poder ayudar, ¿verdad? Yo no conozco ningún caso hasta la fecha de una persona que haya tenido una muerte en paz y una transición pacífica donde sea que vaya a parar porque tenía muchos seguidores en Facebook, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que si llegas a tener seguidores en Facebook o algo, no pasa nada, pero pero hay que tener cuidado de tanta expectativa de felicidad en, en cuestiones, en personas, en estatus, en el cuerpo, en bienes materiales, en esto y aquello, y al final del día pueden llenar tu vida de intranquilidad y tu muerte también, eh, no necesariamente con la mayor tranquilidad que uno quisiera, ¿verdad? Y lo, y lo que hay que hacer no es eliminar eso, sino más bien trabajar con nuestra mente, ¿verdad? Que también, de hecho ya grabamos un, un video sobre, sobre ese tema entonces, a través de esa reflexión, lo primero que tenemos que pensar en el día es un poco como el sistema de alcohólicos anónimos sí. llevado a la práctica espiritual ¿Sí? solo por hoy, solo hoy voy a ser una mejor persona nada más un día, un día voy a tratar de ser una mejor persona solo hoy, ¿por qué? porque no sé si mañana vaya a estar aquí técnicamente ni siquiera sabes pues, para la mediodía o, o la noche ¿verdad? pero puedes decir de manera general solo hoy voy a tratar de ser una mejor persona ¿sí? y dedicar eso para algo muy profundo o muy especial para ti por ejemplo puede ser el día de hoy voy a tratar de ver a todos con quienes me cruce con amor y compasión y eso lo dedico a Voy a poner un ejemplo para la larga vida de su santidad el Dalai Lama. Entonces, si su santidad el Dalai Lama es tu maestro, créeme que es algo que no se te va a olvidar. No se te va a olvidar. Y si se te llega a olvidar, lo vas a recordar y entonces haces tu práctica de purificación. ¿Ok? Pero es hacer una promesa a corto plazo muy significativa. Si es muy significativa a largo plazo, pues, como los propósitos de Año Nuevo, ya para 2 de febrero que hay tamales, se te olvida, ¿verdad? o si es eh, a corto plazo, pero no es significativa, es como si yo dijera, prometo que el día de hoy, prometo así, prometo que no voy a comer tortilla. Si luego ya estando en el restaurante digo, ¿y ¿por qué ando prometiendo eso? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene? Pues sí, sí, tráigame tortillas, por favor, ¿verdad? Entonces, tiene que ser a corto plazo y significativo. Entonces, no es difícil llevarlo a cabo. ¿sí? Entonces, eso es como... El primer, primer pensamiento, incluso todavía tumbado en la cama, si, si quieres, eh, o puede ser un poquito después, pero tiene que ser como el, esa motivación diaria. ¿sí? Después, eh, o sea, ser como el primer pensamiento del día virtuoso. ¿sí? Después hay que hacer la costumbre de que la primera acción física sea virtuosa. Es decir, eh, te puedes voltear hacia la cabecera donde visualizas pues, a los elementos de tu tradición espiritual, normalmente es bueno visualizarlos en la cabecera, y puedes hacer tres postraciones, incluso levantarte en la cama y hacer tres postraciones, los budistas que saben cómo hacerlas, o solamente sentado, o alguna reverencia, o si eres católico, persignarte. si ¿Sí me explico, algún gesto físico, y si no tienes una tradición espiritual, a lo mejor literalmente levantarte con el pie derecho, o sea, pones el pie derecho, primero en el piso como un símbolo de que vas a empezar el día con atención plena y con atención plena de tu conducta de cuerpo, palabra y mente es un símbolo pero ese acto físico está creando que incluso tu primer lenguaje corporal ya es de atención plena es de de estar consciente de tus propios actos físicos y que vas a hacer un esfuerzo por convertirlos en virtuosos en positivos y puedes por ejemplo ir al, al baño sanitario y lavarte los dientes y te lavas los dientes y ya con la boca limpia y fresca dependiendo de tu tradición ¿sí? incluso los practicantes budistas tienen a veces una serie de mantras para purificar el habla ¿sí? donde se incluso recitan las, las sílabas del de alfabeto sánscrito para purificar el habla y ciertos mantras y ciertas oraciones y pues bueno, dependiendo de la tradición espiritual ¿verdad? si eres católico, si eres musulmán, judío pues alguna oración eh, que tenga que ver con la motivación de tu día pero, pero ya verbalmente, o sea sí expresarla verbalmente para que tu primera palabra sea virtuosa y si no tienes una tradición espiritual pues que tu primera palabra sea consciente y ¿eh? consciente con amor, con compasión, con atención, con sabiduría consciente, incluso puede ser hacia tu pareja o alguien que viva contigo ¿verdad? un ¿Sí? perrito o un gatito que vive contigo puede ser un buenos días con amor pero hay un, un buenos días verbal que es consciente y que está ya siendo eh, puesto en práctica con virtud. ¿sí? Y a partir de ahí ya comienzas estos cuatro aspectos, ¿sí? estos cuatro aspectos similares a un jardín, ¿sí? y al final del día lo que podemos hacer, obviamente durante el día si encuentras... Una falta la puedes purificar y una virtud la puedes dedicar en ese momento, ¿verdad? Pero al final del día podemos hacer un recuento de nuestras acciones. Incluso maestros en la antigüedad lo que traían, lo que, traían, lo que hacían era poner piedritas blancas y con sus chalecos, sus sacos, se, se ponían piedritas blancas de un lado y piedritas negras del otro. Entonces cada vez que notaban una acción negativa se pasaban una piedrita negra de acá para acá y cada vez que notaban una acción positiva pasaban una piedrita blanca de acá para acá entonces al final del día sacaban sus piedritas y hacían su cuenta ¿sí? esto hoy en día lo puede ser con el celular me explico casi casi con el celular ahí traes, ahí traes tus cuentas por así decirlo ¿sí? el punto es estar conscientes de nuestras acciones y al final del día eh, las acciones no virtuosas no virtuosas ...que hemos llevado a cabo... Eh, ...hacemos una práctica de purificación... ...¿sí? De manera breve... ...¿qué es o cómo podemos hacer una práctica de purificación? Se necesitan los cuatro poderes de purificación... ...¿sí? Base, arrepentimiento... ...determinación y antídoto... ...base, arrepentimiento... ...determinación y antídoto... ...¿sí? Entonces, lo voy a explicar de manera breve para poder avanzar a otros puntos... ...pero el poder de la base significa que normalmente nuestras acciones negativas suceden por dos razones por falta de devoción o por falta de compasión es decir por falta de devoción terminas llevando a cabo acciones negativas en relación a los elementos espirituales y por falta de compasión llevas a cabo acciones negativas en base a los seres sintientes verdad entonces por ejemplo por falta de devoción soy irrespetuoso con mi maestro con mi maestra o con los elementos de mi propia fe ¿no es cierto? entonces eh, esa es como una base de faltas o por falta de compasión pues soy irrespetuoso con alguien son las, las dos bases para las acciones negativas ¿sí? entonces cuando te caes del piso necesitas la ayuda del piso para levantarte ¿verdad? entonces, de la misma manera, como nuestras caídas eh, en nuestra conducta es por falta de devoción y falta de compasión tienes que re restablecer tu devoción y tu compasión ¿sí? y, es, y en ese contexto, pues cada tradición espiritual lo haría de una manera distinta ¿verdad? en el caso de los budistas, por eso, ¿sí? nada más como un paréntesis para los practicantes budistas por eso, cuando haces una práctica de purificación, a veces tomas refugio y desarrollas bodhichitta al principio como parte de los preliminares y luego ya en el cuerpo de la práctica de purificación vuelves a tomar refugio y generar bodhichitta ¿por qué? porque ahorita es el poder de la base en el primer caso era en el contexto de los preliminares y ahora es en el contexto del poder de la base ¿por qué? porque al, al tomar refugio restableces la devoción y al desarrollar bodhichitta restableces la compasión ¿ok? entonces eso es para aquellos que no son budistas y no tengan Familiaridad con estos conceptos no se preocupen fue un poquito un, un consejo rápido para los practicantes budistas pero en el caso de los católicos sería pues restablecer tu fe en Dios y tu misericordia hacia todos los seres ¿verdad? y así con todas las personas para aquellos que no tengan una tradición espiritual entonces sería el respeto a las tradiciones espirituales y creencias y la compasión ...que eso no tiene que ver nada con una fe... ...hacia los demás... ...¿por qué?... ...porque muchas veces también cuando uno no es católico... ...cuando uno no es budista... ...somos muy respetuosos hacia otras tradiciones... ...y acumulamos muchas negatividades... ...entonces... ...si no tenemos una fe... ...pues hay que ver que hay, hay, hay otros a los que les funciona tener una fe... ...y hay que tener respeto... ...y claro... ...dentro de nuestra propia fe... ...también tener respeto hacia otras tradiciones espirituales... ...¿verdad?... ...entonces... ...cuando decimos devoción... ...es a tu propia fe respeto a otras tradiciones. Y si no tienes ninguna creencia, entonces es respeto a las otras tradiciones y compasión hacia todos los seres. El poder del arrepentimiento básicamente es, pues, sinceramente arrepentirte de tus acciones negativas, de que cometiste un error. ¿sí? O sea, el pensar, sí, soy un ser humano y cometo errores, pero eso no quiere decir pues, que siga siendo inconsciente y trate de mejorar, ¿verdad? Entonces, arrepentirte sinceramente, abiertamente confesar y darte cuenta que hiciste mal, es un proceso muy importante, o es un punto muy importante en el proceso de purificación. Entonces, el arrepentimiento es base. Pero, el siguiente también es importantísimo, que es la determinación. Si no, ¿qué caso tendría decir? Me arrepiento de haber robado, pero sigo robando, ¿verdad? Entonces la determinación va acompañada al arrepentimiento me arrepiento de haberme robado eso y tomo la determinación pues de que ya no voy a robar más ¿verdad? ahora, la determinación también puede ser acorde a, a lo que haya sucedido y a nuestro propio nivel de entrenamiento si te enojas con alguien tampoco se trata que digas tomo la determinación de que jamás me voy a volver a enojar ¿verdad? entonces puedes pensar que voy a tratar de observar más mi conducta ¿sí? y el poder del antídoto puede ser desde una práctica formal como recitar algunos mantras y demás, o prácticas para los budistas como Vajrasattva y demás los católicos pues también tienen sus formas de purificación eh, y demás pero antídoto también significa pues poner los antídotos de, a las aflicciones que te llevaron a eso, por ejemplo, si te robaste algo, pues fue por apego entonces, pues el antídoto es trabajar el desapego. Si insultaste a alguien, pues fue por aversión. Entonces, tienes que cultivar el amor, ¿verdad? Entonces, en breve, esos son los cuatro poderes de purificación eh, que hacemos una práctica en la noche y al... ¿cómo decir? Una práctica en la noche y de las acciones virtuosas que hemos identificado, el regocijo y la dedicación que ya expliqué, ¿verdad? Y después... Eh, hacemos lo mismo que en la mañana al revés, que nuestra última palabra, ¿sí? con la boca fresca, lavarnos los dientes antes de dormir, y que nuestra última palabra sea virtuosa, al irnos a dormir, otra vez podemos eh, hacer alguna postración, o persinarnos, o algo, y hacer la meditación que voy a explicar ahorita, que es la práctica que nos va a ayudar a entrenarnos para el momento de la muerte gradual. Entonces, para aquellos que quieran recostarse en lo que se llama la postura del, del león, está bien, es la manera en la que el Buda histórico dejó su cuerpo físico. Eh, aquellos que quieran saber cómo es, pueden poner fácilmente en internet Buda reclinado ¿sí? o Buda recostado y les va a aparecer una imagen de un Buda recostado. ¿sí? Entonces, esa es la postura. ¿sí? Eh, Buda Shakyamuni... Está del lado derecho, ¿sí? Y van a ver la postura aquellos que quieran ver la imagen. En algunos textos explica que las mujeres pueden ser del lado izquierdo, es decir, los hombres se recuestan del lado derecho y las mujeres del lado izquierdo. Pero si como mujer también quieres recostarte del lado derecho, pues finalmente, pues el maestro Buda Shakyamuni trascendió de esa manera, está bien. Pero en algunos textos menciona que las mujeres pueden ser del lado izquierdo, pero no voy a pasar tanto tiempo explicando la postura, pueden buscar Buda recostado y la van a encontrar ¿sí? eh, se llama nada más como brevemente un, una aclaración, se llama la postura del león, yo nunca he visto a un león dormido así, en esa postura es el león en el sentido interno, ¿por qué? porque un león muere con una total confianza y sin temor porque sabe pues, que no tiene realmente eh, depredadores por tanto mm, duerme con confianza y sin temor entonces postura de león significa dormir con confianza y sin temor la, la confianza y carencia de temor que se gana de la propia práctica espiritual y, y morir en la postura de león significa morir con tranquilidad ¿Mm? o sea como el león duerme tranquilo Entonces lo que podemos hacer como una meditación es, en la cabecera, y por eso les decía que en la mañana se pueden voltear hacia la cabecera, es porque en la cabecera podemos visualizar nuestro elemento de fe o de devoción. Por ejemplo, si somos budistas, pues puede ser el propio Buda histórico en la cabecera. ¿sí? Si es el Buda histórico lo puedes visualizar ligeramente elevado, ¿sí? un poquito elevado sobre tu cabeza, o incluso pudiera ser sobre tu cabeza. ¿sí? Eh, ahí lo visualizamos y obviamente si tenemos otra tradición espiritual podemos visualizar pues a la Virgen o a Jesús o a Ganesh o a quien ustedes quieran en algunos casos puedes visualizar a ese ser eh, como si estuviera realmente sentado en la cabecera o sentada en la cabecera y que tú estás recostado recostado sobre su regazo ¿Sí? estás recostado, recostado sobre su regazo ahí el punto es que como algunos maestros o maestras eh, son monjes o monjas o el propio Buda Shakyamuni está manifestado en aspecto monástico y dentro de sus votos implica el no tener contacto con sobre todo con el sexo opuesto contacto físico con el sexo opuesto a lo mejor si somos mujer y visualizamos que estamos recostadas sobre el regazo de Buda Shakyamuni no necesariamente sería lo más auspicioso porque a lo mejor si sí me explico por esa cuestión de sus preceptos monásticos pero lo visualizamos por encima de nosotros, ¿okay? y lo que vamos a hacer, es una meditación, en la que, sentimos fuertemente su presencia, si lo podemos visualizar con claridad, es excelente, y podemos ir avanzando en la claridad, pero lo más importante no es, el poderlo ver con una total claridad, si no sentimos nada en nuestro corazón, ¿verdad? es sentir su amorosa presencia, que está con nosotros, cómo nos ve con total amor, y nos manda todo ese amor, Incluso podemos recibir ese amor en forma de rayos de luz, ¿sí? rayos de luz blanca, por ejemplo. ¿Sí? A veces se dice néctar en forma de rayos de luz, como si fuera néctar en forma de rayos de luz, que nos bendice totalmente, ¿sí? bendice totalmente nuestro cuerpo, palabra y mente, nos llena de todo su amor, toda su compasión. Y a partir de nosotros se expande hacia todos los infinitos seres, hacia todo el universo, ¿sí? nos manda todo su amor, toda su compasión, y a partir de nosotros hacia todos los seres, y de nosotros hacia él o hacia ella, una infinita devoción, entonces nos quedamos dormidos en esa comunión, ¿sí? en esa comunión de amor y compasión de él o ella hacia nosotros, y de devoción de nosotros hacia ella, y como una especie como de fundirnos en esa experiencia, de realmente fundirnos en esa experiencia, sentirnos totalmente integrados con ese ser espiritual que está con nosotros, y nos quedamos dormidos de esa manera. Eh, si no tenemos una tradición espiritual, podemos simplemente eh, quedarnos dormidos en un estado de amor y compasión hacia todos los seres, ¿no es cierto? O sea, quedarte dormido sintiendo amor y compasión hacia todos, que todos que todos los seres sean felices, es el desarrollo del amor que todos los seres puedan experimentar dicha y felicidad que yo pueda trabajar, que yo pueda causar dicha y felicidad en todos los seres es el desarrollo del amor y la compasión, que todos los seres puedan experimentar el cese del sufrimiento y que yo pueda causar que todos los seres experimenten el cese del sufrimiento entonces te quedas dormido en ese estado ¿sí? entonces, hay una cuestión interesante aquí sobre este ejercicio al momento de morir hay algo que se llaman disoluciones disoluciones externas e internas es, son procesos fisiológicos y psicológicos por los que va pasando la mente al momento de morir, que se llaman disoluciones y esas disoluciones suceden básicamente igual cuando nos quedamos dormidos las disoluciones básicamente son las mismas la diferencia es que de las disoluciones del dormir regresas si despiertas y del morir pues ya no regresas pero básicamente es la misma los mismos procesos fisiológicos y psicológicos que van sucediendo cuando te quedas dormido eh, se presentan al momento de morir por lo tanto si nosotros aprendemos a quedarnos dormidos de forma tranquila cuando, cuando estemos experimentando una muerte gradual por mera costumbre o familiaridad podemos irnos en paz ¿no es cierto? Ahora, aquellas o aquellos de ustedes que le quieran añadir al dormir todos los días el imaginar que están muriendo es mucho mejor, pero yo dije el que quiera, ¿ok? El que se sienta preparado, el que sienta que tiene el, el apoyo o la experiencia suficiente como para hacerlo es mejor todavía, ¿por qué? Porque si tú todos los días te vas a dormir imaginando que estás muriendo, ¿Y? pero se presentan miedos... y sabes controlarlos... y sabes decir... no tengo por qué tener miedo... estoy con mi guía espiritual... y aparte... he estado trabajando con apegos... he estado trabajando con otras cuestiones... ¿no es cierto? Eh, o sea... Este, este, esta plática... está abarcando un punto... ¿verdad? pero hay muchos otros elementos... sobre el tener menos apegos... y menos mie miedos... y demás... que tenemos que obviamente... ir cultivando en la vida diaria... entonces si uno tiene... menos miedos... menos apegos... menos resentimientos... Tú puedes imaginar en la noche que estás muriendo, pero que está bien, o sea, yo ya dejé mis cosas claras, las cosas físicas, con las personas, todo está tranquilo, me estoy yendo, pero estoy acompañado, acompañado de mi guía espiritual, fundiéndome en esta experiencia, entonces realmente el terreno en el que te estás entrenando es mucho muy similar que el que vas a experimentar al momento de la muerte, es como si fueras a ir a las olimpiadas de Tokio Tokio 2020 verdad, va a ser el próximo año ya, si vas a ir a las olimpiadas de Tokio 2020 a hacer la carrera de 400 metros pues no necesitas ir a esa pista de los 400 metros de ese estadio en particular para entrenarte verdad con que corras o te entrenes en una pista de 400 metros en tu propio país que tenga los estándares del comité olímpico te puedes entrenar perfectamente para correr las olimpiadas y hasta ganarlas de la misma manera si todos los días nos entrenamos en esa pista del dormir que es muy similar al morir cuando llegue el momento de la muerte vamos a estar bien entrenados para esa última carrera porque las pistas son muy similares muy muy muy similares ¿okay? entonces eso es algo que todos podemos hacer ¿sí? todos todos podemos hacer eso y al quedarnos dormidos en, una, en un estado mucho más virtuoso vamos a influenciar también ese proceso ¿sí? voy a hacer una aclaración aunque realmente no vamos a dar la no vamos a darle explicación ahorita pero para aquellos que quieran indagar más no solamente el dormir es muy similar al morir sino para aquellos que tengan creencias en próximas vidas el soñar es muy similar al bardo que es el periodo entre una vida y otra y el renacer es muy similar a despertar, ojo, que quiere decir que si entonces tú te entrenas en dormir, soñar y despertar, te estás entrenando en la muerte, el bardo y el, y el renacimiento, ¿ok? Entonces, por eso el yoga de los sueños tiene una, eh, una cabida importante en la tradición <coughs> budista que creen próximas vidas porque si te entrenas en tener sueños conscientes que no solamente estés consciente de que estás soñando sino que puedas controlar tus sueños después vas a poder controlar la experiencia del bardo que es el periodo entre una vida y otra se tienen experiencias similares a un sueño e incluso trascender el sufrimiento dentro del propio bardo y si no tener la posibilidad de escoger tu renacimiento, que sea un renacimiento de beneficio para ti y para los demás, ¿okay? pero eso es algo que pues podemos entrenarnos, pero algo que todos podemos hacer ahorita y no me digan que no, todos, todos, todos, todos, es hacer este tipo de meditación para quedarnos dormidos más tranquilos, y les voy a dar otra opción, otra meditación, ¿sí? dentro de esas disoluciones del momento de la muerte y del momento del, del dormir, ...lo que sucede es que las mentes se van haciendo más sutiles... ...nuestras conciencias o nuestros, nuestras... ...nuestras... ...las diferentes mentes que tenemos se van haciendo más sutiles... ...¿qué quiero decir con diferentes mentes? ...pues obviamente el enojo, el apego, la aversión... ...el recordar a alguien o el estar pensando en algo, todos esos son tipos de mentes, ¿verdad? Y ese, esos tipos de mentes, cuando nos estamos quedando dormidos, pues se van como apaciguando, ¿verdad? Y vamos entrando a niveles más sutiles de conciencia, ¿no es cierto? En esos niveles más sutiles de conciencias, la concepción de yo y mío eh, no es tan fuerte, ¿ok? Entonces, cada vez esa concepción de yo y mío se va haciendo más sutil. Y la concepción de yo y mío es la causa de todo el sufrimiento, yo y lo mío es más importante que tú y lo tuyo esa es la causa de todos los conflictos entonces si al nosotros quedarnos dormidos podemos dejarnos ir en esa experiencia en la que el egocentrismo es menos esa concepción de yo y mío es, es menor y, y podemos identificar y dejarnos ir en esa experiencia en la que yo y lo mío es mucho más sutil y cada vez se va haciendo más sutil es como si nosotros mismos nos dejáramos ir en esa experiencia en la que hay menos egocentrismo y puedes ir acostumbrándote a reconocer niveles en las que esa concepción tan fuerte y arraigada de yo y mío es, es el centro y es lo más importante se está perdiendo y te va ayudando también a que no sólo al momento de dormir y no solo al momento de morir, sino en tu vida diaria incluso puedas tener menos egocentrismo, porque vas teniendo atisbos de que realmente la mente puede estar libre de esa fuerte concepción eh, de yo y mío, que es el egocentrismo ¿verdad? Estar centrado en uno mismo. Entonces, es un ejercicio en el que estoy explicando el, el para qué, ¿ok? Pero el ejercicio de hecho es bastante simple, simplemente es dejarte ir en ese dejarte ir o dejarte llevar en esos estados de conciencia de concepción de yo y mío menos intensos con conciencia es como un ejercicio de atención plena o de mindfulness en cómo el egocentrismo se va disolviendo ¿ok? entonces es otra opción Entonces básicamente eso es lo que hacemos al momento de irnos a dormir ¿Mm? y cuando despertamos ¿qué hacemos? otra vez Vol ahora sí que volvemos a empezar qué maravilloso que he despertado ¿Mm? tengo una gran oportunidad para hacer el día de hoy significativo y no lo voy a desaprovechar voy a ser una mejor persona solo hoy ¿Mm? y lo dedico por la paz del mundo, por que se acabe la violencia, por lo que sea ¿sí? y así comienzas otra vez con tu primer pensamiento ¿sí? tu primera acción física, tu primera acción verbal y otra vez la, el cultivo del jardín interior ¿sí? lo que vayas notando preferentemente lo purificas en ese momento si fue no virtuoso si fue virtuoso te regocijas y lo dedicas ¿sí? y al final del día haces un recuento y haces una purificación más en forma una práctica de regocijo y dedicación más en forma otra vez una acción verbal física eh, virtuosa, recostándote de esa manera si quieres o si no de otra manera y tu meditación y si despiertas otra vez, vuelves a empezar y ya. ¿sí? Creas una oportunidad para una práctica maravillosa en esta vida. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si existe.? Eh, o sea, ¿qué pasa si llegáramos a tener eh, una muerte súbita, una muerte repentina en el que pues, este proceso de el guía espiritual y, y meditar o reflexionar que está en por encima de mí, pues no te da tiempo porque de repente te llega un accidente o un arma de fuego eh, hay una manera de entrenarse en eso, ¿sí? no es cierto díganme ustedes si estoy equivocado que cuando algo nos asusta una persona nos grita ¿sí? una persona eh, nos nos nos llama por atrás o, la, o turbulencia en un avión o vas en el auto y algo sucede. ¿No es cierto que ya tenemos la costumbre de pensar muchas veces o hasta decir algo? A muchas veces hasta groserías. ¿Sí o no? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Nacimos así? ¿Nacimos con un sistema integrado de pensar en eso o de decir esa grosería en particular o invocar a tu mamacita en particular no, ¿verdad? se creó la costumbre ¿qué significa? pues que se puede crear otra costumbre ¿no es cierto? ¿cómo vamos a crear esa costumbre? ¿Sí? la manera de crear esa costumbre es que tratemos de diseñar qué o en quién vamos a pensar cuando suceda algo repentino ¿Sí? o sea, ¿cómo diseñarlo? por ejemplo en mi caso puedo pensar ok voy a invocar a su santidad Dalai Lama ¿sí? voy a invocar a su santidad Dalai Lama inmediatamente invocarlo y tratar de tener su imagen no es algo que obviamente vas a tener el proceso de pensar en algo y de estar reflexionando en muchas cosas cuando es repentino pero rápidamente ¿a quién podría invocar? ¿sí? no pues invocar la imagen de su santidad Dalai Lama que a mí pues me da mucha paz mucha tranquilidad y siento su compasión y mi conexión con él ah perfecto no, pues yo elijo la Virgen María o yo este santo o esta deidad hinduista o lo que sea o Alá o, o simplemente el amor y la compasión ¿sí? es un estado de amor hacia todos ¿sí? algo que puedas en ese momento entonces, ¿cómo nos vamos a entrenar en eso? ¿Sí? nos vamos a entrenar de atrás para adelante ¿cómo de atrás para adelante? pues como no estamos acostumbrados a lo mejor te vas a acordar de esa persona o de, o de eso que querías invocar tres días después ¿no es cierto? te vas a acordar de esta sesión de, de este ejercicio tres días después de que alguien te asustó pero bueno te acordaste ya es ganancia ¿Mm? por el poder de la costumbre a lo mejor después te vas a acordar al otro día y luego te vas a acordar ese mismo día seis horas después pero con costumbre, porque todo es cuestión de costumbre, no me digan que ustedes de pequeñitos a los dos años agarraban su cepillito de dientes y nadie les decía nada, pues no ¿verdad? es costumbre, entonces si vamos creando esa costumbre, aunque ya haya pasado el suceso no importa, así se crea la costumbre, te acuerdes horas después y digas ¡ay! me asusté y otra vez reaccioné igual, pero bueno en ese momento invocas lo que invocabas, lo que te hubiera gustado invocar, ya, y la mente se va acostumbrando a que, hasta que después, puede ser un minuto después, y luego puede ser justo después, de lo que tienes la costumbre, es decir, gritas lo que siempre gritas, y luego, ¡ay no! y entonces ya invocas, y por costumbre, va a haber el momento en que logras hacerlo simultáneo, ¿no es cierto? y a partir de ahí, si no lo sueltas, ya se creó la costumbre, y ya después, cuando, cuando, llegue a suceder una turbulencia o alguien te asuste por atrás o escuches un disparo un cañonazo inmediatamente se va a venir a tu mente esa imagen o esa experiencia inmediatamente se va a venir y se los digo en serio o sea conozco personas incluso de otras tradiciones espirituales que sucede algo e inmediatamente invocan algún elemento de su fe pero así o sea ya es espontáneo ni siquiera hay ni siquiera hay un esfuerzo por hacerlo es literal espontáneo y eso va a ayudar que si llegara una muerte repentina, de todos modos puedes producir una mente virtuosa que nutra esas semillas positivas que hemos cultivado en esta vida y puedas irte en paz. ¿Ok? Entonces, obviamente, parte importante de esto... Y que por ahí tenemos otra grabación, que por, por supuesto, Venerable Dan, Dan y muchas de las monjas y también otros maestros y maestras que apoyan a la comunidad están aportando enseñanzas eh, referente a, a esos puntos que tenemos que trabajar sobre el desapego, sobre perder miedos y demás, ¿verdad? Eh, que, que tenemos que integrar eh, aspectos para para cada vez que crecer más y tener mayor seguridad de tener una vida y una muerte tranquilas, ¿verdad? Pero en esencia, esto es lo que yo quería compartir con ustedes y que espero que sea parte de ese esquema y de esa práctica que ayude mucho a la transformación y por favor dediquemos los méritos para que pueda ser así, que sea causa de una auténtica transformación para nosotros, para todos los seres y que pues, nunca nos alejemos de estas técnicas, de estos caminos que nos ayudan a cultivar causas para la paz y el bienestar para nosotros y para los demás y también dedicar por las largas vidas pues, de la santidad Dalai Lama, de la santidad del Karmapa y todos los que están dedicando sus vidas para beneficiar a otros que tengan largas saludables vidas, las aspiraciones virtuosas se cumplan, por la comunidad de Armadata y todos los grupos, centros, proyectos, asociaciones que están trabajando por el bienestar de los demás, puedan continuar con sus actividades virtuosas hasta que se extinga el sufrimiento, y por todas las personas que apoyan a todos estos proyectos, grupos, centros y demás, puedan prontamente encontrar la dicha total de la completa liberación. Entonces, muchas gracias. Con esto vamos a concluir nuestra... 谢谢